los que hagamos parte del cambio. Ahora sí, empecemos. Sigue el tire y afloje. La justicia europea afirmó que Venezuela puede recurrir a las sanciones del bloque continental. ¿Qué quiere decir esto? Con sede en Luxemburgo, la Corte anuló así la sentencia del Tribunal General la cual había declarado lo contrario y le devolvió el asunto para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de la anulación de sanciones presentado por el gobierno dictatorial de Nicolás. Fue así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Venezuela está legitimada para impugnar un reglamento europeo que establece sanciones de la Unión Europea en su contra. Luego de varios meses de seguimientos, la Corte con sede en Luxemburgo anuló así la sentencia del Tribunal General que había declarado lo contrario y le devolvió el asunto para que se pronuncie sobre el Fondo de Recurso de Anulación de Sanciones presentado por Venezuela. Aunque es un recurso contrario a lo expuesto, el presente dilema se refiere a un recurso de casación interpuesto por Venezuela el 28 de noviembre de 2019 contra la sentencia del Tribunal General que desestimó un recurso presentado el 6 de febrero de 2018 por las autoridades de Caracas. Ahora, en dicho documento pedía la anulación de un reglamento adoptado el 13 de noviembre de 2017 por el Consejo de la Unión Europea de Medidas Restrictivas por la situación en el país latinoamericano. Así se puso en marcha unas sanciones selectivas a Venezuela por parte del Consejo de la Unión Europea el 13 de noviembre de 2017 que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para la represión interna con el fin de ayudar y fomentar soluciones democráticas compartidas a fin de llevar estabilidad política al país. Para las medidas restrictivas entre las que incluyen la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales, las cuales la Unión Europea considera responsables de violaciones de los derechos humanos y de haber socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela dictaminó que Venezuela hasta el 20 de septiembre de 2019 no había demostrado que las medidas en cuestión afectaran directamente y concluyó que carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación de modo que lo declaró inadmisible por ese motivo. Hasta el día de hoy el Tribunal de Justicia desestimó ese dictamen y siguió el criterio del abogado general de la Unión Europea, que se pronunció en el mismo sentido el pasado enero. Según recoge el Tratado de la Unión Europea, por un lado la Corte Europea señaló que Venezuela, como Estado dotado de personalidad jurídica internacional, debe ser considerada persona jurídica. También miremos, el Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General en primera instancia incurrió en el error de derecho al considerar que las medidas restrictivas en cuestión no surtían efectos directamente en la situación jurídica de Venezuela de acuerdo a esto señala que dichas medidas fueron adoptadas contra Venezuela la corte señala entre ellas prohibir a los operadores de la unión llevar a cabo determinadas operaciones eh, que equivalían a no prohibir a Venezuela efectuar tales operaciones con esos operadores la otra sería la entrada en vigor del reglamento que tuvo por efecto la aplicación inmediata y automática de una serie de prohibiciones la cual impedía a Venezuela procurarse numerosos bienes y servicios. Es como de esa manera el Tribunal de Justicia deduce de ello que estas disposiciones producen efectos directamente en la situación jurídica de dicho Estado y es claro que no es necesario distinguir en función de si las operaciones comerciales de dicho Estado corresponden a actos de gestión o a actos de autoridad pública. De igual manera, es irrelevante a estos efectos el hecho de que las medidas restrictivas en cuestión no constituyen un eh, impedimento absoluto para que Venezuela se procure eh, con los bienes y servicios de los que trata. Por su parte, el Tribunal desestima además los motivos de inadmisibilidad inicialmente invocados por el Consejo ante el Tribunal General. De acuerdo a todo lo anterior se concluye que por último el tribunal de justicia declara que dados los artículos de reglamento impugnados por venezuela no incluyen medidas de ejecución ese país está efectivamente legitimado para impugnarlos sin tener que demostrar que dichos artículos afectan individualmente y bueno amigos así hemos finalizado hoy nuestras noticias como siempre no se les olvide suscribirse al canal activa la campanita de notificaciones para que día a día vayan viendo cómo se van desarrollando estas noticias y por supuesto, también compartan este canal con sus amigos y familiares para que sigamos haciendo parte del él. Hasta una próxima oportunidad y chao, chao.